Dios bendiga a toda la familia de Renovación para las Naciones en todo el mundo. Saludamos a nuestros hermanos en Europa, Asia, África y la del Caribe, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Este año 2019 ha sido un año de un gran ayudamiento. Muchas iglesias fueron ayudadas, muchos pueblos fueron despertados, muchos obreros fueron levantados, muchos pastores proyectados. Dios estuvo con nosotros en este Ayudamiento 2019. Y en este nuevo año que comienza, nuestro lema es Visión y avance 2020 Visión y avance 2020 Los líderes tienen visión pueden ver el futuro, tienen una idea clara y estimulante de a dónde van y de lo que buscan conseguir. Tener una visión clara convierte a estos individuos en una clase especial de personas para Dios. Hoy podemos definir la visión como el camino al cual se dirige la obra de Dios en el tiempo y que enrutada y estimulada por el Espíritu Santo, le orienta para tomar las decisiones estratégicas de crecimiento y poderoso avance local, nacional e internacional. En síntesis, la visión de Dios es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la obra de Dios, a corto, a mediano y a largo plazo. Por esto la Iglesia del Señor debe ir avanzando, renovándose, transformándose, tomando en cuenta el impacto de los nuevos desafíos nacionales que tenemos teniendo en cuenta los desafíos intercontinentales que se avecinan para esta obra de Dios. No podemos ignorar las necesidades, las expectativas de un mundo inestable y cambiante que requieren otras condiciones de batalla espiritual en cada terreno mundial donde vamos a ir a desarrollar la visión y el avance de Dios. Una visión de Dios que es impartida a un pueblo, a una misión, a una persona, transforma su presente, altera sus planes normales y lo conecta al plan maestro de Dios, una visión divinamente inspirada, nos remueve de nuestra zona de comodidad y nos imparte una fe que otros sin visión no pueden entender. El vocabulario de una persona de visión de hecho es distinto, Ana distinto, piensa distinto, observa distinto, mientras que vive en el presente, su enfoque siempre está en el futuro. En lo que Dios va a hacer y Dios va a realizar aunque no se vea. Esta persona sabe que su pasado no podrá detener el futuro que Dios le ha mostrado. Lo que tiene que sacrificar hoy no se compara con lo que se le ha mostrado. Cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac dijo, subiremos al monte y regresaremos. Él sabía que aunque sacrificara a Isaac, Dios cumpliría su promesa porque él había visto en visión el día de la resurrección. Dios tiene una visión Diseñada exclusivamente para usted que está en el mundo, para mí, para todos de este planeta azul, para que cumplamos el propósito y llamado de Dios, la salvación, los dones, los talentos, las habilidades y los recursos que Él nos ha dado. Cuando Dios imparte una visión, siempre será más grande que nuestras habilidades, que nuestros recursos financieros, incluso, que nuestras actividades matutinas personales. Esto puede ser intimidante. Sin embargo, con cada visión que Dios imparte, también va a proveer los recursos para alcanzar el objetivo, para cumplirla. La visión viene acompañada de la provisión. Recuerda usted que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo hicieron con los recursos necesarios para edificar el tabernáculo en el desierto que Dios había pedido. Cuando Nehemías se dispuso a reconstruir el muro, Dios usó al rey para proveerle lo necesario. El ministerio de Cristo fue financiado antes de comenzarlo. Tres hombres sabios, dice la Biblia, le trajeron oro, incienso y mirra. Aquello no era simbólico, era práctico. La Biblia registra que las mujeres que servían a Jesús con sus bienes aportaban para el ministerio de Cristo. El libro de Hechos menciona una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, adinerada, que servía a los apóstoles. Incluso fue una de las primeras convertidas. El dinero no es un problema para Dios. Él es el dueño del oro y de la plata. No deje que el temor lo paralice. Es un año de visión, es un año de avance. El que le dio la visión está comprometido a financiar esa visión. Porque esta visión ha sido impartido por Dios y no por un capricho del hombre. Este año de visión y avance 2020 requiere de hombres sin cegueras. Un líder es aquel que conoce el camino, sigue el camino y muestra el camino. El punto más importante es el primero. Un líder conoce el camino. Porque si el líder no sabe el camino, será imposible seguir el camino y mostrar el camino. En otras palabras, si no conoce el camino, no podrá dirigir a nadie ni a nada. Un líder sin visión es un líder que perdió ya el liderazgo y no lo sabe. Y Cuando los eventos comienzan a obligarlo a actuar, es un líder solo de nombre. Te quedaste ciego, sin visión ni acción. Él no dirige está reaccionando a los eventos inmediatos y probablemente no seguirá siendo nuestro gran desafío en este año de avance y visión 2020 es que las personas se sientan atrapadas por hombres guiados por dios que pueden incluso pintar una imagen clara de dónde deben ir esa es la visión pero no solamente es pintar una imagen es alcanzar los objetivos que propone la visión y avance 2020. Si el año 2019 fue el año de avivamiento, este año la visión y el avance de Dios se extenderá al África. En el mes de abril llegará nuestro primer equipo a la ciudad de Maputo, Mozambique, y luego avanzaremos hacia Sudáfrica, Eswatini, Zimbabue, Zambia, Malawi y Tanzania. La visión y el avance 2020 incluye también Sudamérica. Posicionaremos la visión y avanzaremos hasta la Argentina, incluyendo todo el cono sur de América. Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia. Allí entraremos con el poder del Espíritu Santo del Señor. Y esta visión y avance 2020 también incluirá el continente asiático. Este año pisaremos tierras del lejano oriente. La puerta está abierta en Tokio, Japón. En Norte y Centroamérica, esta visión se amplía y se refuerza. Hombres y mujeres de Dios, que hay allí en este momento trabajando para Dios, serán reforzados por equipos que llegarán para avanzar en lo que será una poderosa visión que iniciará en Panamá, cruzaremos las fronteras con Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, Belice, México y Estados Unidos. ¿Y qué decir de las hermosas islas del Caribe, Tierra de Fuego? Tierra bendita de Dios. Allí vamos a avanzar con una visión arrolladora. Si el 2019 fue un año inolvidable, este año 2020 será histórico para las islas del Caribe, Dominicana, Haití, Cuba y todo el cordón antillano, incluyendo Bonaire, Jamaica, verán la visión y el avance 2020. Este año 2020 en Europa la visión y el avance se incrementará como nunca. Desde allí equipos se prepararán para ser parte estratégica de la visión sobre África y Asia. Allí en Europa se romperán las fronteras. Desde España cruzaremos la frontera hacia Portugal y seguiremos conquistando hasta el norte de África. Desde Italia avanzaremos hacia Austria, Suiza. Nuestros misioneros irán y consolidarán la santa obra de Dios en Países Bajos, Holanda y Alemania. Y no solo esto, en este 2020 entraremos a Rumanía, Allí estableceremos una iglesia que será la Antioquía clave para el desarrollo de renovación para las naciones en países como Bulgaria, Serbia, Hungría, Ucrania y Bielorrusia. Colombia tiene un capítulo aparte en esta visión de avance 2020. Desde Medellín, sede central de esta Santa Obra, renovación para las naciones, se levantará con equipos que tendrán una fuerte visión y una pasión incontenible para avanzar. Jóvenes, damas, caballeros, niñas misioneritas, niños misioneritas, irán a reforzar distritos y presbiterios en todo el país para la toma y conquista de pueblos donde otros no han podido llegar, ciudades donde otros no han podido entrar. La visión 2020 Colombia consolidará grupos en 300 municipios de toda Colombia, cada distrito. No se detendrá, llegarán tropas del ejército de Dios a ayudar para extender la visión de Dios. He aquí el desafío, visión y avance 2020. Nuestra visión y avance irá más lejos, como nunca en los 19 años de historia de esta bendita obra de Dios. El Señor les bendiga, que el Señor amplíe la visión y desarrolle un avance, un propósito de avance poderoso en cada iglesia en cada nación, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada vereda, y que el Señor me bendiga, para todos juntos, ir hacia el gran desafío, visión y avance, 2020, Dios les bendiga.